¡Vamos en Por mi boca, por mi boca, más cuando ando de boca en boca, mandíbula relaja, mandíbula, relaja, mandíbula, relaja, mandíbula, se me va la vida en un destello Recupero vida en un estallido. Inflamos pecho paloma Despiertan mentes que viven en Sola.